Para alguno de los presentes, la persona que está al frente le resulta familiar, ¿la han visto en algún lado? ¿Le suena? ¿La mano? Este es un sueco muy especial, salubrista, Te hizo famoso en los primeros años del siglo XXI, porque resumió el comportamiento de la economía, del desarrollo, educación, acceso a energía, etcétera, etcétera, en burbujas. Y era un sueco que se paraba en las charlas TED y empezaba a mostrar esas burbujas muy emocionado. Eh, y uno de los hallazgos, él empezaba todas sus charlas con una encuesta de 13 puntos. Y en la encuesta decía, ¿ustedes creen que el embarazo adolescente globalmente está en qué rango? ¿Ustedes creen que la pobreza globalmente está en qué rango? ¿Ustedes creen que el acceso... Ah, eh, ¿Energía está en qué rango? Y descubrió que tenemos un sesgo a creer que estamos peor de lo que realmente estamos. Básicamente decía, si yo pusiera a un grupo de, de monos a contestar la pregunta, ¿lo harían mejor que los expertos en economía globales? Y lo demostró, incluso lo hizo con noveles de economía. Porque tenemos un sesgo a crear, a creer que estamos peor de lo que realmente estamos. Y él dice al final, yo no creo que sea un tiempo para ser optimista, pero creo que es un tiempo o que son tiempos para ser posibilista desde los datos. Mi nombre es Juan Fernando Giraldo, trabajo en BUO Clarity for Leaders, hacemos un estudio de medición de líderes de opinión en sostenibilidad y espero en los próximos 10 minutos compartir eh, muy brevemente lo que estamos encontrando. Hace un año tuve la oportunidad, y quiero agradecer nuevamente a la ACP, de compartir con ustedes la primera versión de este estudio. Nosotros lo que estamos haciendo es recogemos las columnas de opinión de quienes veo varios columnistas acá representados y convertimos cada una de esas afirmaciones en un entendimiento de cómo se están formando los líderes de opinión, sus ideas y sus mensajes que luego van llegando a los medios de comunicación y a la opinión pública. La mala noticia no pasa rápido, la buena noticia es sí, lo que hacen, lo que escriben, lo que dicen los líderes de opinión en sus columnas, va decantándose en la opinión pública. Para los interesados en este tema, ese QR les permite descargar la presentación que a continuación voy a compartir con ustedes, donde espero que haya un par de datos que sean relevantes sobre lo que está ocurriendo a nivel de líderes de opinión. Antes de pasar la diapositiva y permitirles descargar esto les descuento rápido. En mayo del año pasado, mayo 22, estábamos acá y les conté cómo era el primer mapa de lo que estaba pasando con los objetivos de desarrollo sostenible en el debate de los líderes de opinión. Encontramos algo eh, interesante y es, al comparar esto con otros países, cada país tiene una agenda diferente. Ustedes lo que van a ver a la izquierda son de los 17 objetivos de desarrollo sostenible cuáles son los que más se debaten en eh, el caso colombiano. Ya hoy vengo a presentarles un estudio con más de 11.000 opiniones en donde hemos identificado a más de 1.252 líderes de opinión que expresan sus opiniones sobre temas de desarrollo sostenible y lo que escriben lo repiten en estos escenarios, en juntas directivas, en sus espacios académicos. Dos datos que quisiera compartir relevantes antes de entrar a lo que llamo yo un debate en transición. Lo primero, hicimos una exploración de qué tan optimistas o pesimistas eran los líderes de opinión frente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es clave, porque estamos en el 2023 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en teoría deberíamos empezar a medir un corte en el 2030. Y el optimismo o el pesimismo hoy incide en cómo estamos calibrando los avances. Y Encontramos que solo el 22% se encontraba optimista y un 25% hoy se encuentra pesimista. Luego voy a hablar de quienes están hablando. En mayo 22 del año pasado, era una Colombia muy diferente. Había ciertos hitos que no habían ocurrido. Y lo que nos ha parecido realmente interesante es que cuando arrancamos a medir, medimos durante ocho meses de líderes de opinión hablando bajo el gobierno de Duque y llevamos ocho meses midiendo a los líderes de opinión hablando de sostenibilidad bajo el gobierno de Gustavo Petro. Y me parece que hay unas cosas que vale la pena anotar. Primero, en general, los temas de los que más hablan los líderes de opinión han cambiado poco en términos del volumen de ideas, pero el objetivo número 7, que es energía asequible y no contaminante, sí pasó de ser el quinto o sexto del que se hablaba al séptimo. En neto realmente es un porcentaje marginal, pero la intensidad con la que los líderes de opinión hablan de temas de sostenibilidad se incrementó en 1.5 eh, veces, es decir, antes en las columnas simplemente lanzaban algunas afirmaciones relacionadas con temas de sostenibilidad, hoy están dedicando más tiempo a la agenda de sostenibilidad, pero de todo lo que se habla de temas relacionados con sostenibilidad o con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, solo el 17% son explícitos de ODS. El resto es enmarcado en, en fin de la pobreza, enmarcado en equidad de género, enmarcado en energía asequible y no contaminante, pero no enmarcado explícitamente en lo que está ocurriendo a nivel de eh, ODS. Eso se refleja acá. ¿Cuál ha sido una de las principales diferencias? A la izquierda, ustedes ven el periodo que medimos los primeros cinco temas durante, líderes de opinión hablando durante el gobierno de Duque y luego los mismos líderes de opinión hablando durante el gobierno de Petro. Principal diferencia, durante el gobierno de Duque los líderes de opinión respondían a la agenda de medios, cosas que ocurrían, a la agenda de lo que nos pasaba, pandemia, recuperación de puestos de trabajo, recuperación económica. Ahora responde a la agenda proactiva de gobierno. Reforma laboral, reforma de la salud, transición energética. Entonces los líderes de opinión, digamos, sí se cuelgan de la agenda, pero hoy la agenda la está poniendo el gobierno y no los eventos que nos están ocurriendo y esto va a ser importante eh, para explicar y hablar un poquito de algunas oportunidades. El plato fuerte de esta presentación y para mí tal vez lo más relevante. Lo que ustedes están viendo en esta diapositiva es a la izquierda, la posición de los líderes de opinión frente a todos los ODS, optimismo en verde, pesimismo en rojo. ¿Qué ha ocurrido? El optimismo de los líderes de opinión cayó de 32% a 17% en esos dos periodos. El, el optimismo de los líderes de opinión frente a los objetivos de desarrollo sostenible cayó de 32% a 17%. Y el pesimismo en general en ODS subió de 20% a 30%. Pero cuando además hacemos sumin, nos acercamos al objetivo de desarrollo sostenible número 7, energía asequible y no contaminante, el pesimismo, el optimismo de los líderes de opinión cayó de 41%, era el más alto de todos los ODS, el optimismo, en antes de agosto, a solo 16%. Y el pesimismo subió de 9%, que era uno de los más bajos. Energía asequible y no contaminante, el pesimismo de líderes de opinión en ese momento era de los más bajos, subió de 9% a 23%. Entonces quisimos sumergirnos un poco a explicar, bueno, y esto de dónde salió. Los líderes de opinión, digamos, se afilian de diferentes maneras. Al hablar de energía accesible y no contaminante, que es lo que ustedes ven del lado izquierdo de la pantalla, ¿quiénes están hablando?, Expertos y académicos, 35% del contenido de las opiniones la genera expertos y académicos. Luego el sector privado, muchos de los que están acá. Luego las editoriales y finalmente los políticos. Una nota. Siempre que hemos medido líderes de opinión, hemos encontrado que el 80% de las opiniones la generan mujeres, 20% hombres. En expertos estamos encontrando que es 93% hombres. 7% mujeres, en expertos, y en expertos cuando hablan de energía asequible y no contaminante es 98% hombres, eh, 2% mujeres, cuando hablamos de sector privado, por el contrario, estamos encontrando que cuando se habla de energía asequible y no contaminante, el 40% son mujeres, 60% son hombres, si bien vamos a encontrarlo más adelante, no se está hablando mucho de equidad en el género en la industria, si hay claramente una mayor participación de las opiniones de las mujeres. Pero vuelvo acá. Cuando hicimos un zoom-in en cómo los líderes de opinión estaban, ¿qué fue lo que cambió? ¿Quiénes cambiaron? Los expertos y los académicos, su optimismo cayó de 30% a 12% y el pesimismo subió 17 puntos. El siguiente es muy interesante también. Las opiniones del sector privado en sus columnas, el optimismo cayó de 47%, hablando de energía asequible y no contaminante, a 20%. Y las editoriales de los medios de comunicación que tenían cierta confianza en este ODS, el ODS número 7, cayeron de 57% a 28%, una caída de casi el 30%. Los políticos que no necesariamente eran los más optimistas, tenían muy poco pesimismo. Y pasó su pesimismo de 6% a 24% en este, en este periodo. Con ese balance, ¿cuáles creemos nosotros que son las oportunidades? Primero, piensen en los líderes de opinión, yo he usado esta metáfora, no gusta mucho, pero en el caso de fondos de pensión, como una primera línea de defensa, de la opinión sobre ciertos temas. Ayudan un montón. A veces los, los pasamos a un segundo nivel. Otra metáfora que me sirve es, imagínense que hay un ejército que tiene defensa de ataque, la fuerza aérea son los líderes de opinión. Luego la, las redes sociales son la infantería y posiblemente medios de comunicación y el relacionamiento estratégico con la Armada, pero es clave tener y construir una, un una discurso homogéneo a nivel de líderes de opinión. Primera oportunidad. Esto que ustedes están viendo en la pantalla en este momento es la distribución de cómo los líderes de opinión, de qué ODS hablan los líderes de opinión cuando hablan de la industria de petróleo y gas. Sí, por supuesto, hablan de energía asequible y no contaminante, hablan de innovación e infraestructura, trabajo decente y acción por el clima. Pero yo he oído presentaciones de ustedes en hechos de sostenibilidad enriquecidas de ahí para abajo. Hay mucho que contar en salud y bienestar, en ciudades y comunidades, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, etcétera, etcétera. Ustedes tienen historias, las están contando. Y yo creo que hay una oportunidad para romper la burbuja y empezar a llevarlas a estos líderes de opinión que hoy están empapados de pesimismo. Segunda oportunidad. De todo lo que se habla, los líderes de opinión, en energía asequible y no contaminante, la mitad mencionan a la industria y un 10% mencionan específicamente a sus empresas. Cuando se habla de la industria, el promedio del optimismo es muy parecido al promedio general y al promedio durante Petro. Cuando los líderes de opinión hablan sobre energía asequible y no contaminante, y mencionan a sus empresas, el optimismo se dispara a 48%. Esto es clave, pero hoy es solo el 10% del contenido de cuando los líderes de hablando hablan de energía asequible y no contaminante. Segunda oportunidad. Tercera oportunidad. Las empresas están construyendo esto. Van a necesitar ayuda. Pasando, por favor. Esta gráfica no me puedo extender, hice un compromiso de rigurosidad con el tiempo para que podamos almorzar, pero esta gráfica lo que muestra es el comportamiento de unos ejes reputacionales de diferentes industrias, farmacéutica, tecnológica, licores y energía, y en todos los casos lo que ustedes ven es el componente de ESG en la reputación de las organizaciones. Componente de ESG a nivel de farmacéutica, la primera línea de ese bloque, tecnología, licores y energía. En energía, la mejor calificada de las empresas de la industria en ESG está solo al nivel de la de licores, pero muy por debajo de las de farmacéutica y tecnología. La peor calificada es muy parecida al promedio y la mediana está mucho más cerca de reconocimiento. Ahí hay una oportunidad de reconocimiento que acabo de mencionar por un camino que son dos líderes de opinión como primera línea de transmisión de un mensaje. Yo siento, lo viví aquí en las presentaciones de ustedes, que hay dos historias. Yo siento y es público y está dicho, no estoy cometiendo una infidencia, el gobierno ha construido una narrativa, donde el extractivismo nos quita la vida, nos arrebata el futuro, nos impide avanzar. Y hay un gobierno, potencia mundial de vida, que va a proteger a las comunidades de ese extractivismo. Pero ustedes también han contado una historia de hombres y mujeres talentosas que con ciencia, sus talentos en sus empresas, están entendiendo cómo liberar a la, de la naturaleza Energía de manera responsable que nos permita no solo cuidar la naturaleza, sino tener progreso, tener desarrollo en nuestras vidas y en nuestra cotidianidad. Y están activando a defensores de la industria, a creyentes en sus trabajos, para dar un paso al frente y levantar la voz diciendo, sí se puede. Hoy vimos un alcalde, los políticos no dicen cosas impopulares, ellos siempre están en campaña. Y fíjense que muchos de los foros en los que hablamos, hablamos desde la angustia que nos da el momento en el que estamos, el pesimismo que están marcando los líderes de opinión. Y este alcalde hizo un esfuerzo en decir lo que es posible. Aquí hay algo que es posible. Y ustedes en cada hecho de sostenibilidad que han demostrado, creo que están contándonos la oportunidad de intervenir el debate de líderes de opinión. Yo estoy de acuerdo que no es un momento para ser optimista, pero yo sí creo, como decía Hans Rosling, que hay una oportunidad de ser posibilista desde los datos. Yo no creo que haya que bajar la guardia y hay que dejarle la tarea a alguien de hacer ataque, de decir, ojo, que están acabando con las cosas. Pero no podemos dejar blanco el flanco o ausente el flanco de contar lo que está pasando rompiendo esta burbuja. Mi llamada a la acción es, ayuden a sus equipos de comunicaciones. Creo que es posible romper la burbuja. Aquí estamos, los gringos dicen, preaching to the choir. ¿No? Aquí estamos ya todos convertidos, todos creemos en lo que nos estamos contando. ¿Cómo llevamos eso por fuera de este, de este círculo? Los invito a apoyar a sus equipos de comunicaciones para realmente llevar esta conversación y competir. Hay quienes están combatiendo bien esa, ese combate, pero creo que hay una oportunidad para competir con una historia que ustedes ya están contando. Los invito a que sigamos una conversación... Eh, por supuesto fuera de línea eh, en materia de líderes de opinión y en materia de medición de reputación corporativa en el marco de ODS. Muchas gracias, creo que fui curioso para el tiempo.